En un nuevo video acá en Roblox Y esta vez estamos jugando Evade Ya, quítate mote E quando ele pisou no sapo, o sapo, morreu. ele correu muito pra não ser pisado. Depois aí ele encontrou um Me para nadando a mim, então. Voy a ver si tengo Los zangos Yo los tengo Por si acaso me los voy a poner Te quitas y te quitas Tengo 61 monedas Bueno, a ver ¿Qué hacemos ahora? Tengo minas No sé ni por qué van a servir Pero va Lo mejor es lo mejor Cuidado que les puede explotar, ¿eh? Oye, no me nada. No. Y así funciona las como minas. Oye, yo hubiera muerto. Morí por una mina. Amiga, morí por una mina. ¿Alguien que me ayude? Morí por una mina. Hubiera ganado la ronda. Y eso siempre me ayuda. Ay, corre, corre, corre. <coughs> Yo caro. mejor nos quedamos acá ay de paso este es el lugar de la selva donde hay más regalitos otro regalo otro regalo a ver de nuevo de nuevo y otro ahí está por acá no hay nada por allá ¿qué se asustó él? Eh? Son hay jumpscare Acá por el puente O no sé qué sea ¡Oh, my God! Otros regalos 34 35 36 ¡Oh, no! ¡Murió! Ah, ¡Ay, ay, ay! Así que ahí estaba ¿tú? Mejor juego en primera persona Creo que en primera persona me va a dar más suerte Mira, hola chicos Con la R se cambia de dirección y eso lo acabo de ver en un tip O sea, vas así Presiona la letra R Y vas así Y cuando volteas aparece eso Ah, no tengo minas Pero sí barreras ¿Las pongo ahí? No creo Mejor guardamos refugio aquí una ah me voy a equipar las barreras de dulce oh velocidad estas rondas los... las hago en tiempo ya no importa porque baila ay mejor anden corriendo quiera eso? Pero bueno No me carga las cosas por estas salotas oh. ¡Qué miedo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! No me dejan muertos para revivir ahí Ok, nadie por acá ¡Ah! Oh, mira, un amigué. Por acá, por acá. No, acá no puse barreras. Pero, ¿qué importa? No, sin antes reclamar un regalo. Y ya, adiós. 47. ¡Ah! ¿Por qué medio mundo murió? Oye tú. Ya me voy. La machí, la machí, la Uy. ¿Por qué no puedo cargar a alguien mientras paro volando como loca? No, Osito, no, tú no lo revives. Ok... Uy. Eso fue épico, hubiera ganado la ronda si... Otra vez no chocara con el nevos Bueno, ánimo. Quedan dos jugadores vivos Y tres mueren ¡No manches! Estos dos vivos no se han derribado ni una sola vez A ver si alguien me Ayuda... ayuda. Murió y solo quedan dos Yo pensaba que eran dos vivos Y yo también sé eso, ¿sí? Bueno, ahora sí En primera persona mejor? R, R Y nadie a mis espaldas Porque a veces te llevas tremendo ya O sea, tremendo susto saliendo por la puerta. Ok. ¿Qué dijo? Bueno, sea lo que sea que haya dicho. No entendí. ¡Oh, oh! ¡Ni me caga! Ok. Me alejé. Y debería revivir a las personas, pero no Por acá, acá está el troll y por allá ahí está el otro. No sé su nombre. Mejor corre. What the Espérate. Espérate. ¿Qué dijo? ¿Por qué corren todos? Ah, ya veo. you <laughs> a dejar ganar. Somos banco rompido. Bueno, no sé ni lo que dicen, pero va. Ahora, ¿por dónde se sale? Ah, por acá. Rompan la puerta. Y así se rompe una puerta. Una barrera para que no salgan... Bueno, no importa. Creo que en primera persona es mucho mejor. Así que acá no hay nadie, así que pondré mis barreras. Una barrera. No me quedan más minas. Otra barrera y ¡oh! Ya no más impenetrables. Ah. ¿Y dónde se supone que están los el ya lo vi. Ah, claro, con la R. Con la R, dicho. No hay nadie. Eso parece a cuando entiendas a H. Oye, te he dicho que no hables. <risa> Con tu voz más fea ¿sabes? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Una cola y. ¡Sí! yo, quiero, yo. ¡Sí! Ir a... <risa> no. es ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! qué Y aquí me acabo de dar cuenta de que empezó empezado otra ronda. No, sin saltos, no manches. ¿Qué hiciste? Sin saltos es la pura mala. Sí, ya tengo miedo. Ya dije que iba a decir, Sí, ya quiero. XD. ¿Sí? Ah, claro, no puedo saltar. A sí, lo no, mejor sí, ya sí, me voy. Sí, no. Ah, porque ya Bueno. Sí, tú, Dad. Que no venga nada, y ya está ¡Ah! Oh, ¡No ¿Qué se, puede se puede saltar! Bueno, yo quería morir. ¿Qué ¿Qué? Acá no se puede ganar ninguna ronda, así que... ¡Oh, my gato! Agradeciendo, pero te recomiendo que corras. ¡Corre! No, ahí no. Y voló. ¡Oh, oh my god! Ay, ¿por qué se así? Ay, acabo de bajar. Hubiera ido para allá. Así va. ¡Ayuda! ¿Qué te quedan? ¿Sí te quedan? Oh, wow. Hola Adiós Ni pues, modo morí no. Se ha el ¿eh? sí. Bueno, eso ha sido todo por hoy Espero que le haya encantado Y espérate Hasta la próxima